Es aquí el casting de YouTube? No, esto es un psicólogo. Es una, un lugar de psicología. Va, venga, explícame qué te pasa. Pues mira, yo que yo, yo grabo. Que el del YouTube está dos pisos más arriba, pero ya que está aquí, explícame lo que te pasa. Que yo he grabado vídeos en el YouTube. ¿Y qué tiene de malo eso? Que que si buscas TV3 y Cielas, en el Youtube, entonces te, te salen los vídeos ¿Y? Pues eso No me distraigas, boludo, que yo tengo mucho trabajo aquí ¿Y cómo que no hay una hilera? Una que cosa está, larga... Yo me abajo que tengo mi secuestraria Ah, okay, Chao, okay. boludo, vete Ay. Vete de una vez, que aquí tengo un... El ¿Casting de Youtube? Sí, ¿cachado? Pues yo me pensaba que era más profesional. Que no sabes que yo tuve un, un portal de vídeos muy divertido, muy callero, no sé qué. Pues, ¿qué te pensabas? Que iba con todos con corbata, ¿no? Si aquí hay una fiesta, aquí detrás hay una fiesta, que Yo que sé. Yo no habido porque estoy curando todavía, pero cuando... ¿Y qué porque... un suelo. Ya, ya, me voy. Vale, venga, que tú eres el último, rápido. Que tengo un poco de prisa, ¿sabes? Sí, pues yo... Ah, que soy TV3XL, decir. ¿Qué me estabas diciendo, eh? Que no te he oído bien. Pues que yo estaba haciendo... Ah, eh. te estaba diciendo que soy del TV3XL del YouTube. ¿Y, ¿Y que qué? Si... ¿Qué pasa? Y que si buscas YouTube... Ah, y si buscas TV3XL en el YouTube, pues en vídeos míos. ¿Y que ¿Esto es importante? Es que ahora no me acuerdo cómo se colgando. Colgando. Sí. Por un hilo. Tú a no, mí no me grites, no me insultes, que, como decías tú, tu vida está colgando de un nido. Que vengo con mis colegas y te pueden matar, ¿eh? Como te pase, yo te follaré.